Hola, bienvenido al canal, yo soy Morguena. En este video te voy a estar reseñando los blogs de papel italiano firense. Estos blogs los compré en papelería Lumen, entonces los precios que vas a estar viendo aquí son en pesos mexicanos. Me compré aparte otras cositas y pues vamos a empezar. Primero con este blog de mix media. Este tiene 50 hojas de 200 gramos, papel blanco libre de ácido y de grano grueso. Las técnicas que puedes usar son acuarela, wash, lápiz de grafito, carboncillo, pastel, marcador y crayón de cera. A este blog ya le quité la mitad de hojas porque con ellas me hice un encuadernado, una libreta encuadernada que te voy a mostrar más adelante. Seguimos con el Watercolor Aqua. Este también es tamaño A4, papel blanco, grano grueso de 300 gramos con 35% de algodón. Son 30 hojas libres de ácido. Lo puedes usar en acuarela, tempera, tinta, acrílico, lápiz de grafito y lápiz de color. Después tenemos el mix media de hojas negras. Este es tamaño A5. No dice el grano pero tiene una textura fina. Son 180 gramos de las hojas. 3.50 hojas libres de ácido. Para crayón de cera, lápiz, lápiz de color, carboncillo, gis y pastel. Tenemos también lo que es el blog de Drawing, de dibujo, que es tamaño A5, papel blanco, de grano fino de 140 gramos, 50 hojas libres de ácido para lápiz de grafito, lápiz de color, carboncillo, etc. Tenemos también lo que es el blog de Watercolor Aqua Cloud, este sí es casi para acuarela, tamaño A5, papel blanco natural, con grano afiltrado de 300 gramos y este tiene 60% de algodón. De primera instancia me gustaron mucho las hojas, se sienten gruesas de buena calidad. Lo vamos a estar probando posteriormente a ver qué tal. También compré estos paquetes de lápices Cute, cada uno trae 6 colores. Este multicolor trae dentro del mismo lápiz cuatro colores en la misma punta entonces cuando vas dejando tu trazo va cambiando de color según como vayas girando el lápiz me gusta mucho el efecto que dan estos lápices posteriormente los estaremos probando en otro video. y los metalizados también trae seis colores el paquete Estos los compré básicamente para probarlos en la libreta de papel negro a ver qué tal se ven ahí Ahora te voy a mostrar esta libreta que encuaderné, este sketchbook que hice con el papel de mix media, le quité la mitad de hojas. Me quedó muy bien, quedó muy resistente. Las pastas son de cartón gris, especial para encuadernado, me costó $60 pesos el pliego. Como puedes ver, pues quedó muy bien. Ya dobladas las hojas quedan de un tamaño A5 cada página. Y lo que me gusta es que como está cosido y pegado puedes abrir por completo el cuaderno sin que se despeguen las hojas. Si buscas una opción más económica, por ejemplo a una libreta Moleskine, puedes hacer tu propio encuadernado. Te aseguro que te va a quedar muy bien, además de que puedes elegir el empastado si quieres también una tela en específico o un papel. Ahora sí vamos de lleno a probar esta libreta de Mix Media. Aquí empecé con un lápiz de grafito. Me gustó, se agarra muy bien el grafito. También la tinta de gel desliza muy bien en el papel. El lápiz de color sí lo sentí un poco duro, pero estoy casi segura que es más bien por la mina del mismo lápiz. Tendré que probarlo con unas minas mucho más suaves. El plumón acuarelable queda medianamente bien digo no es un blog para que le pongas demasiada agua pero la calidad puede ser aceptable si quieres usar acuarela en este blog de drawing lo que más me gustó fue cómo quedó el grafito yo diría que es la mejor opción si lo que hace son dibujos a lápiz ya que queda muy bien el pigmento, se agarra muy bien Como el mismo fabricante lo indica, pues sí, este cuaderno es más que nada para técnicas secas. La tinta también me gustó cómo se desliza en el papel. Y aquí cuando hice la prueba de los lápices de colores me gustó muchísimo más cómo quedó. Se ven como más intensos los colores, incluso con estas minas que son un poco duritas. Quedó muy bien, me gustó mucho el resultado y sí te lo recomendaría para cualquier tipo de lápiz de color o lápiz de grafito. Aquí ves los colores metalizados, estos están aún más cremositos, por lo tanto quedaron mucho mejor. Y el marcador pues ni se diga, no, queda súper bien. Después está el mix media en color negro, aquí trate de probar los colores metalizados, aunque no se ven muy bien. A lo mejor tendría que probar alguno en específico especial para hoja negra. Probé también unos plumones que eran metalizados. Estos sí de plano se los absorbió el papel, se los comió. No se ven casi prácticamente nada. Te recomendaría este papel si vas a trabajar con lápices de color cremosito o incluso con pasteles de aceite. Ahí sí te puede dar buenos resultados. Vamos a ver ahora mi papel favorito. De todos los que probé el Aqua Cloud, aquí tengo ya unos pocetitos que voy a pintar. Primero con los lápices acuareleables. Se deslizan súper, súper bien. Se aplican muy fácil. Les voy a pasar ahora el pincel de agua. Me gustó mucho cómo se combina aquí. Se diluye súper bien el pigmento. Se activa sin ninguna dificultad. El papel inmediatamente lo absorbe y quedan muy parejitos los resultados. Aquí al lado voy a hacer una prueba de degradación, a ver qué tal. Como puedes ver también se desliza súper fácil como mantequilla en el papel. Después probé en un plumón acuareleable. Igual los trazos eh, quedan muy parejitos. Le voy a pasar también aquí un pincel de agua. Los acabados me gustaron mucho. Y sin duda pues aquí la estrellita se la llevó la acuarela en pastilla. La pigmentación queda súper bien. Y los degradados pues también quedan muy bien, este sin duda fue mi papel favorito y te lo recomiendo al 100%. Si estás iniciando en esto de la acuarela, te recomiendo mucho este papel porque te va a ahorrar muchísimas dificultades a la hora de mezclar tonos. Entonces sí sería el perfecto para ti. Vamos a ver ahora el otro papel de acuarela, este tiene un menor porcentaje de algodón. Como puedes ver aquí la textura es muchísimo más notoria. Para los degradados también está un poco más complicado trabajar este papel. Al tener un menor porcentaje de algodón ofrece digamos que más resistencia a la absorción de agua. Siento que no me quedó tan parejito el resultado como pudo ser en el papel Aqua Cloud. Sin embargo, pues tampoco está mal. El mismo caso fue para el plumón acuareleable. Me costó más trabajo difuminar aquí y mezclar el color que se fundiera con el papel. Y pues lo mismo aquí en el degradado que ya te había comentado. Tienes que tallarle un poquito más al papel para distribuir bien el pigmento. Probé también lo que es la acuarela en pastilla. Esta quedó un poco mejor. Creo que es, esta técnica es muchísimo mejor, adecuada para este papel. Trabajar en acuarela líquida o de pastilla. Aquí termina este video, espero que te haya sido de utilidad esta comparativa, como puedes ver estos vlogs son de buena calidad y están más económicos en comparación a otras marcas. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le des like y también si quieres conocer el proceso para hacer tu propio sketchbook déjamelo en los comentarios y con gusto lo vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.